Hierba ¿Cómo familia ¿Cómo no? Uniendo fuerzas para cambiar Nuestra forma de pensar, de pensar. Si sigue ese camino sabe dónde llegará No más ganas volar. de volar Hoy hemos perdido el miedo encontramos la cara de Estamos de vuelta al juego ah, yeah. De frente, frente y dispara y Baja la pata de la pared Como no lo ves, tu mundo al revés Hoy mejor unir de esa gente que es su fuerza y fe no muere Es más te quiere ver bien con todos amor amores Adiferenciado hasta nuestra época Como debería ser mágica Como en verdad es trágica En nuestras manos quedó la oportunidad de ver valorarme Y buscar tu lugar Quema ropa recibo el primer impacto Marchando en mi bando rompiendo los charcos Impidiendo el paso de quienes den rechazo de Quienes nos suprimen cortarle los brazos Batimos fuego contra balazo, no tendrán descanso La vida es una y de a poco vamos pagando Ya no hay miedo, de frente aunque quede ciego Estamos eventualmente en riesgo No sabemos los peones en el juego Así lo queremos, lo que disfrutamos, lo que tenemos Volver a empezar, después de haberse caído Mirar con optimismo, construyendo un nuevo camino Lo esencial en esta vida, poderse apoyar Junto a la familia y el que se puede volar cuando tu mente logras aclarar, ya no queda miedo. Se cortaron las cadenas, nada puede volver a ser igual, si lo igual. Siempre estuvo mal los cambios, no tienen nada de malo. Lo malo es no cambiar ni a palo. La vida avanza rápido, más rápido hacer tú. Esforzarse para devolverle la fe a la multitud. Solo y la calle sea mi coro, solo. Que la calle sea mi coro, ja, esperando el momento de surgir Salir de esta maldita pesadilla del gobierno y su cuento, Varios pidiendo socorro, yo en mi día laboro Flavo agresivo, me lloro, enche coro, incoloro La rima incorporo, ja, rata, raro, de rara, rudefly, elaboro Lo bueno colaboro, mejor si la calle es mi coro Rudefly va a yerba, elaboro Elaboro, ja. Fuerzas para cambiar Nuestra, Nuestra forma de pensar. de pensar Si sigue ese camino sabe dónde llegará No más ganas de volar sí. Hoy hemos perdido el miedo sí. de La para para. Estamos de vuelta al juego ah, De, de frente frente y dispara, y dispara.